Cool Straight Me Cream Gel, crema gel que logra un alaciado temporal para tu cabello. Después de lavar tu cabello con Cool Straight Me Shampoo, aplica sobre cabello húmedo de raíz a puntas y estiliza con secadora o plancha. Su uso frecuente promueve la relajación gradual del rizo aportando hidratación y sedosidad.